Hola a todos, un saludo. En este video es el inicio de cómo hacer un currículo vitae en wall Vamos a hacer tres videos. Este es el video introductorio. Como ustedes podrán notar, es un currículo muy presentable y muy llamativo al momento de solicitar trabajo. Si se fijan en la columna izquierda se encuentra la foto de la persona, los datos de contacto, la dirección donde vive, el idioma y decidimos en la parte eh, de abajo ponerle los hobbies de esa persona entonces esto es un currículo ficticio es un nombre que nos hemos inventado si se fijan en la parte izquierda te el nombre de la persona luego seguido de la ocupación o la carrera o profesión que estudió esa persona luego tenemos la formación académica solamente le hemos incluido bachillerato y universidad luego de eso le añadimos las experiencias laboral recomendaciones ponerle las tres últimas experiencias laboral y en la parte de abajo le introducimos las referencias de esa persona. Así que les invito a que pasen a la próxima parte. En la descripción del video va a estar el enlace de la parte 1 y luego la parte 2. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, denle a like y continuemos para hacer este currículo desde cero.